En el abismo me encuentro, no me busca nadie Está vacío y no puedo encontrar el aire Sé que tu compañía sería mi escape Que entre la oscuridad me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 Que nosotros se terminó, que aunque te siga amando Solo me queda decir adiós, y sin más olvido lo de nosotros dos En el abismo me encuentro, no me busca nadie Está vacío y no puedo encontrar el aire Sé que tu compañía sería mi escape Que entre la oscuridad me ilumine un paisaje Sería la luz de mi ser, pero me diste el impulso para estar abajo Ahora incluso yo cambié no quiero entregar más, el coral lo hacen en pedazos Me siento culpable, fui yo el que caí Mi alma me arde, quiero ser feliz En el abismo me encuentro, no me busca nadie Está vacío y no puedo encontrar el aire Sé que tu compañía sería mi escape Que entre la oscuridad me ilumine un paisaje En el abismo me encuentro, no me busca nadie Está vacío y no puedo encontrar el aire